los factores determinantes del comportamiento de los agentes económicos, empresas, consumidores, lo que nos permitirá estudiar eh, la interacción entre la oferta y la demanda a continuación. Entenderemos también las principales estructuras de mercado, la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística. El curso consta de ocho módulos, un módulo introductorio, y siete módulos de contenidos, cuya duración estará comprendida entre una y dos semanas, por lo que el curso cuenta con un total de 12 semanas. El módulo 0 es simplemente introductorio y es descriptivo de la materia y de, y de evaluación previa de los conocimientos de los participantes en el curso. El módulo 1 trata del objeto de estudio de la economía, el concepto de economía, la escasez, la asignación de recursos en microeconomía y las diferencias entre micro y macroeconomía. El módulo 2 estudia los mercados, la oferta y la demanda, cuáles son sus factores determinantes, cómo se alcanza el equilibrio del mercado, la intervención del Estado en la economía, etc. El módulo 3 eh, analiza el comportamiento del consumidor, la teoría de la demanda, el equilibrio del consumidor, efecto renta y efecto sustitución. El módulo 4 se dedica a la empresa, producción y costes. Estudiaremos la función de producción, la productividad media y marginal, los rendimientos decrecientes, etc. El módulo 5 nos presenta el funcionamiento y características de la competencia perfecta. El módulo 6 trata de una forma de competencia imperfecta, que es el monopolio. El módulo 7 finalmente analiza otras formas de la competencia imperfecta como son el oligopolio la competencia monopolística. Cada módulo incluye uno o varios vídeos en los que se explican los contenidos. Eh, además, hay documentos en formato PDF con material de apoyo y enlaces a materiales complementarios. Existirá además un foro en el que los alumnos y el profesor podremos comunicarnos y resolver cualquier tipo de dudas que puedan surgir, respecto ya sea de los contenidos explicados o al propio funcionamiento del curso. La evaluación del curso consistirá en un test al final de cada módulo, además de un examen general de la materia. El profesorado encargado de impartir este curso seré yo mismo, Juan Carlos Aguado, que soy profesor, contratado doctor de la Universidad de Rijuan Carlos de Madrid. Mi experiencia en docente proviene de hace mucho tiempo, empecé en la Universidad Politécnica de Madrid, di cinco años clase en la Universidad Alfonso X el ocho años en la Universidad Carlos III de Madrid y desde hace diez años trabajo en la Universidad de Rijuan Carlos. He sido profesor visitante en varias universidades latinoamericanas, como la Universidad de Costa Rica, la Universidad ORT de Montevideo, Uruguay. Tengo acreditados dos tramos trianuales de docencia y eh, soy autor, entre otros manuales, del de libro Lecciones Básicas de Economía y Curso Fundamental de Microeconomía. Finalmente, en este vídeo de presentación, solo me queda despedirme, esperando que los contenidos y características del curso sean de su interés y que podamos adentrarnos juntos en el maravilloso mundo de la microeconomía.